La inseguridad social, el desempleo y la pobreza son tan solo algunas de las problemáticas que el actual gobierno no ha podido solucionar, de acuerdo a ciudadanos encuestados. La delincuencia. Eso, la, eso, la delincuencia no ha podido solucionar. Porque cuando acaban con los delincuentes chiquitos, termina con los delincuentes grandes, no termina con los grandes. La corrupción está desde arriba. Uno, usted crea, ¿cuál? En este país? Sí. Yo <ríe> no me doy cuenta bien. Adiós, que está acá el de que no hay nada, que no hay cuarto en la calle. Economía, no hay dinero. no hay dinero. Usted sabe. ¿Y qué buscamos, chelito. chelito. adelante? Ah, no, el problema de la escuela. La educación. La educación principalmente. ¿Por bueno, porque no se ha dispuesto. Ya, claro, la educación que tiene que participar bien con el pueblo, claro, sí. El Presidente de la República el 27 de febrero va a decir cosas que él no ha solucionado, pero la vas a decir. Como la inseguridad del país, la inseguridad, él dice que ha sacado muchas personas de la pobreza y la ciudadanía sabe que no es así. Y el presidente vas a decir que sacó un millón y pico de personas el 27 de febrero. Por tal motivo, vas a decir cosas que no las no ha solucionado, pero vas a darlas como un hecho. La inseguridad y la atención a la gente en este país que hay que prestarse. Todita, todita. No hay la delincuencia es lo más grande. La delincuencia, principalmente. sí. La delincuencia. sí. Ah, porque no podemos salir a la calle. Con los delincuentes, no podemos salir a la calle, que trabaja lo que tiene el problema de, de, de los delincuentes, de va? veo yo a dos pies, pero no puedo andar en un modelo porque me ha robado dos. Pero para ti, qué? Lo mismo que está diciendo la delincuencia, eh, falta de educación, eh, o no de educación, o sea, en la escuela, necesitan la delincuencia y la educación. La delincuencia estaba acabando. Sí. Que es de mucho trabajo. Fuente de trabajo. Fuente de trabajo sí. el, el presidente... ¿Cuál es el bueno, presidente social? No solucionar. Bueno, yo no, no tengo mucho conocimiento, porque yo no doy mucho seguimiento a los asuntos de los políticos, pero siempre los políticos, lo que ellos resuelven mucho es lo, las situaciones los problemas económicos de, su, de ellos y de su familia. Eso siempre lo resuelven ellos con mucha, con mucha prisa. Para el pueblo siempre ellos dejan todo para último y siempre ayudan y resuelven problemitas en tiempo de política. Es un el problema económico del país? Claro, claro, hay problema económico, la, la economía nada más crece arriba, abajo no crece. Ninguna. Ninguna, no. pero específicamente, ¿qué piensas? Eh, bueno, que, que cumpla para que se vaya de ahí. El eh, de bueno que cumpla eh, para que se vaya de ahí de poder. del poder. Ninguno. La delincuencia está completa, la delincuencia no está matando, está no está arropando. La no puede No, ni la va a resolver tampoco, porque no hay justicia para eso. Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Pero específicamente cuál? ¿Qué tú piensas? ¿Qué? A los haitianos porque que lo, le resolvió. Ok. ¿Y eso no sé qué sí. Sí. Bueno, eh, la, corrupción, la corrupción que hay. Está, no está arropando. ¿No ha podido Imagínate que uno sale a su casa y no tiene como seguridad, que le diga a uno que, que le pueda expresar la vida a cada uno, de que uno salga la casa. Nadie, ni mi presidente, asegura la vida a uno. Claro pues sí. Nada ha podido solucionar. ¿Cómo fue? Nada ha podido solucionar. No. Está todo lo toma malo. A mí no ha resolvido nada. ¿Todavía? ¿Y por qué? Porque ellos son los dueños del mundo. Yeah. Nada. No. Nada, todo el combustible, todo caro, está todo, sí, está caro, está todo caro, no estamos con eso, no, nada. Eh, está trabajando el paso por lo menos, eso, eso, eso va bien, eso va bien. Okay. Okay. La, delincuencia, La delincuencia, eso sigue igual, eh, educación no está tan bien, hay muchos problemas. Solamente hay que meterse en los barrios para que vean cómo que está la situación en los barrios. Bueno, lo primero es la delincuencia. La delincuencia está acabando directamente. Bueno, la delincuencia, la obra de trabajo con los haitianos, que no hay masa dominicana trabajando y que abra la zona franca, que aquí no ha hecho nada. Adiós, la delincuencia y la pobreza, que nos está llevando el diablo. Eso es, ¿qué más? Y los haitianos también, que tienen tanto metido aquí. Eso haitianos hay que sacarlo a todos. Ya Yo te voy a decir algo, porque la, todo el mundo lo sabe, Dios, la corrupción, la, la delincuencia, el narcotráfico, la pobreza de este país, que cada día va a peor. Todo, aquí este presidente, que él no ha hecho? Él no ha hecho nada. Nada, ¿qué puede suceder? Nada. Nada, que, nada. ¿qué bueno, que es que piensa volver, pero yo no lo creo, yo no lo creo. Yo no creo. Yo no creo que, que vuelva. Eh. Ninguno. ¿Pero ¿Por qué? Porque es un ratrero y vico ese que tenemos en el país. Adiós, todo. que él no ha asociado ningún problema, pero no está haciendo nada con los problemas que hay aquí. No, no soluciona nada. Lo que se ve es habladera y todo se queda ahí igual. Nadie dice nada. Está todo paralizado. Que se ponga a hacer algo para ver si votamos por él. Que se ponga los pantalones. Muchísimo. Delin y la delincuencia. la delincuencia. Está acabando la delincuencia y él no ha nada con eso tampoco. Bueno, todavía que yo sepa, no. La educación es lo que no ha resolver. Adiós, muchísimo. Claro. ¿No puede solucionar? No, ni va a poder. El primer ladrón es. Él. Adiós, que se está robando los cuartos, todo. La corrupción. Esto se está yendo a pique aquí. Así mismo. No, esto se está acabando. Esto se está acabando con este gobierno. Giovanni dame la Yoan Correro, NTN. Su noticiero regional.